Te voy a contar, más o menos en dos minutos, por qué es tan importante que si eres activista o has pensado en algún momento realizar una acción en defensa del medio ambiente, por qué es tan importante que previamente te inscribas como protector, protectora de la tierra. La campaña Stop Ecocidio se basa en el documento legal del Fondo Fiduciario de los Protectores de la Tierra y ese documento ha sido jurídicamente validado en prácticamente todos los países del mundo, de forma que tiene cierto peso ante un tribunal. Imagínate que tú participas en esta acción o protesta pacífica, eres detenido o detenida y eres llevado ante una corte de lo penal. Tú puedes utilizar este documento del fondo fiduciario para mostrar que has actuado como un protector, protectora de conciencia y no como un delincuente o una delincuente. ¿Por qué es esto? Tú te puedes declarar protector, protectora de conciencia, porque cuando te inscribes como protector, protectora de la tierra, unes tu nombre a este documento del fondo fiduciario y suscribes una declaración de amor a la tierra y reconoces que todos sus habitantes, ya sean humanos o no, tienen el derecho moral y legal del de disfrute pacífico de la vida y que cualquier acto omisión humanas que disminuyan gravemente este disfrute pacífico, es un delito, es un crimen. En otras palabras, tú muestras que has actuado para evitar un daño y no para crear un daño. Y este documento lo que te dice es que, lo que muestra es que tú has actuado por un motivo de conciencia. Yo, que tengo un largo historial de activismo medioambiental pacifista, pues sé cuál es el valor que esto tiene, ¿por qué? Pues porque cuando tú vas a una acción pacífica por el medio ambiente, lo que quieres es que aquellas personas que tienen autoridad, escuchen cuál es el mensaje y los motivos que te han llevado a realizar esta acción. Así que ahora ya sabes cuál es este valor añadido que tiene el inscribirte como protector, protectora de la tierra.